Murió en 323 a.C. de forma absolutamente inesperada. O sea, estaba en la flor de la edad, treinta y tantos años, y este joven, dedicado a placeres tal vez excesivos, contrajo alguna fiebre o se resfrió después de una de las borracheras, que era muy dada al alcohol, de las grandes borracheras, se enfrió en esa época en que no habían antibióticos y de una simple infección pasó al otro mundo. Sus sucesores, estimado público, y eso que eran griegos y muy talentosos algunos de ellos en el plan intelectual, voy a mencionar al más famoso, sus sucesores no respetaron al hijo de Alejandro y a los que tenían mejores títulos para el trono, sino que los mandaron a asesinar fríamente. Y entonces los generales de Alejandro se repartieron el mundo en un juego de dados miren ustedes qué hermosa imagen alguien con mucho esfuerzo muchísimo esfuerzo conquista el mundo conocido muere joven y sus generales se rifan la herencia a juegos de dados o sea lo más frívolo en comparación con el enorme esfuerzo que había costado la conquista del mundo quiero mencionar solamente a uno Ptolomeo a este general que era el más intelectual que favoreció muchísimo el helenismo etcétera, a este general le toca a Egipto y él, también influido probablemente por Aristóteles se le ocurre una idea muy buena respeta la religión el idioma, las costumbres egipcias se proclama faraón no se proclama rey griego o algo así si no se proclama faraón egipcio, se hace obviamente en de deificar, y así construye la última, una de las más brillantes dinastías faraónicas que ha tenido Egipto, que terminan con Cleópatra la Grande, que es cuando el imperio faraónico, después de tres mil y tantos años de existencia autónoma, termina como provincia romana. Este helenismo, y ahí termino la explicación del contexto, es importante, estimado público, porque sobre todo en Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno sobre la costa del Mediterráneo en la desembocadura del Nilo, esta Alejandría se convierte en un gran centro intelectual. Mejor dicho, hasta que nace el Imperio Romano en el centro intelectual más importante del mundo. Y esto se debe también, estimado Púrico, y esto les va a gustar seguramente a ustedes, a la influencia creciente de los intelectuales. Los intelectuales nunca han tenido, o lo diré mejor en forma más clara, nunca hemos tenido mucha influencia sobre la esfera política. Pero aquí, bajo Ptolomeo, Vemos que sí ha habido una cierta influencia porque a los intelectuales les tocó la creación de instituciones que hasta hoy son extremadamente importantes en la vida cotidiana como el museo y la biblioteca, las dos grandes instituciones de la cultura. Esto ya hemos hablado en una sesión anterior, simplemente eh, quiero mencionar el hecho de la sistematización que se parece mucho al impulso primigenio de Aristóteles. O sea, la idea del museo y de la biblioteca era ordenar, clasificar todos los libros manuscritos, objetos raros, obras de arte que habían llegado, establecer naturalmente un principio lógico de ordenamiento. Un principio de sistematización. Y esta labor, aunque no me crean ustedes, es extraordinariamente importante. Hasta hoy, porque hasta hoy nosotros tenemos bibliotecas, museos, y sobre todo, cada momento, incluyendo en Internet, cada momento de nuestra vida, practicamos algo inventado en Alejandría, que son los signos de puntuación. Como les dije en una sesión anterior, imagínense ustedes lo que era leer un texto clásico, por ejemplo, los de Aristóteles, todos escritos solo en mayúsculas, sin ninguna separación entre las palabras, sin ninguna separación de párrafos, sin índices. Es decir, estimado público había que leer cuidadosísimamente, literalmente, letra por letra. En cambio nosotros también en Internet usamos Puntos, comas, que son cosas que separan y ordenan. Y ese, por eso el sistema se llama puntuación, porque el punto fue el primero de estos signos inventados. Hoy en día tampoco internet funcionaría sin la invención del punto. Entonces, debemos este público a estos señores que han trabajado en la biblioteca y en el museo, les debemos simplemente, no eran genios, no hay ningún filósofo importante no vamos a nombrar ninguno de ellos pero no hay duda que en la parte práctica, que también es importante en la historia de la filosofía en la parte práctica estos han sido muy exitosos es decir, han creado un invento que luego ha sido adoptado por todas las otras culturas si ustedes es este público en un momento de aburrimiento que puede estar que puede llegar dentro de su joven vida si en internet buscan un texto chino o un texto árabe para mencionar solamente a dos grandes culturas, van a ver que aparecen puntos, comas, etcétera, iguales a los nuestros. Y si ustedes buscan también en internet por ejemplo testimonios un poquito más antiguos, anteriores, solo al siglo XX de escritura china o árabe, van a ver que esos, que esos textos no tienen ningún siglo o sea, los chinos, los árabes y todo el resto del mundo, han adoptado en las últimas décadas muy exitosamente este sistema alejandrino de puntuación por su evidente eficacia. No hay duda que ayuda no solamente a leer, sino a comprender un texto. Entonces, estimado público, debemos a los alejandrinos que estaban bajo la influencia aristotélica debemos ese gran invento que son los signos de puntuación Alejandro Magno, estimado público, dio en vida muy, atribuyó muy poca importancia a Aristóteles es decir, nunca le mandó un regalito de sus conquistas nunca le ofreció un cargo público, absolutamente nada de eso Aristóteles vivió en Atenas, después de haber sido prefector de Alejandro, fundó su liceo en abierta competencia con la academia, y el liceo nunca tuvo ni el dinero ni la suerte de la academia, eh, duró poco tiempo, pero el liceo tuvo un gran, una gran cosa que posiblemente es lo que han copiado en Alejandría, tuvo la primera biblioteca pública, que se sepa, en la historia de la humanidad. O sea, una biblioteca que podía ser consultada por cualquier persona, siempre, obviamente, que el libro quede, o el rollo quede dentro del liceo. Además del liceo, Aristóteles, durante su época ateniense, se dedicó a la confección de sus grandes obras, que las vamos a ver ahora mismo. Y cuando murió eh, Alejandro, en 323, estimado público, hubo una revuelta antimacedónica, o sea, contra la prevalencia de Alejandro Magno en Grecia, como en muchas otras ciudades griegas. Querían librarse de esa nueva tiranía macedónica y hubo una persecución de los intelectuales que estaban de alguna manera asociados a la memoria de Alejandro <coughs> Aristóteles abandonó Atenas en 323 <coughs> y dijo esta frase que quiero citarles a ustedes quería evitar a los atenienses un segundo crimen contra la filosofía. O sea, quería bondadosamente evitar a los atenienses que hicieran con él, Aristóteles, lo mismo que lo que se había hecho con Sócrates. Entonces, él se retiró, pero murió poco tiempo después. Un año después, murió en el éxito. De y todas maneras... Dice, perdón. Entonces, es falso de lo que dicen, de que Alejandro, cuando estaba en sus conquistas y demás, y encontraba una especie, algo... Interesante. Le mandaba a su maestro Aristóteles. Esto es... Bueno, sí, no, hay, no hay ninguna seguridad porque no han quedado registros. Eh, registros escritos Era una cosa rara. Claro. Todo era oral. Los derechos propietarios. Todo eso era oral, estimado público. Había muy pocos registros escritos. Y de eso que yo sé, me puedo equivocar, no soy experto en eso, no sé. Por lo menos no se da. Pero no creo que Alejandro, que estaba dedicado a las dos grandes pasiones de su vida, a lo militar y al alcohol, no creo yo que haya pensado sí. por, Simplemente por lo que se llama el sentido común. ¿no? Un tipo que está muy ocupado conquistando un mundo, que cada tantos días conquista una provincia, que tiene que organizar una vida pública muy diferente. Eh, que recibe presentes eh, de todo tipo, eh, mujeres, efeos, o sea, chicos, etcétera, etcétera. Es una persona no. simplemente ocupadísima, ¿no? Creo, no, no creo que haya ni pensado sí, en su sí. maestro. Eso sí, sí se dice, es se dice una mera leyenda, que Alejandro, bajo su almohada, tenía una copia de la, la Ilíada y de la Odisea de Homero, que es era un consejo de Aristóteles. Pero eso no es también una leyenda tampoco. ¿no? Eso tampoco es, no, sí. eso no, no, es. no, Aristóteles jamás ha hablado de eso y Alejandro no dejó un solo testimonio. Puede ser, por favor. Sí, yo también sabía que Alejandro le había ayudado a la instauración del liceo porque Aristóteles no podía comprar ninguna propiedad en Atenas, ¿no? porque era un sí. eh, Entonces... Eh, Pero Alejandro también. Pero digamos que en esa época Alejandro era quien mandaba, ¿no? Pero Eliseo, si no lo podía comprar para Aristóteles, ¿se sabe quién lo compró quién lo No, no que yo sé, se... no se sabe. No se sabe. No. Además, en esa época todavía había terrenos vacíos, no había un cadastro rígido como existe ahora. Nos tenemos que imaginar, estimado que no público, una época donde recién se hace muchas cosas donde registros escritos eran absolutamente rarísimos por eso es el punto también que quiero mencionar a ustedes varias de las obras más importantes de Aristóteles se han perdido por ejemplo de la poética poseemos solo la mitad, la mitad destinada a la tragedia, el nombre de la rosa de Humberto Eco está construido justamente sobre la posibilidad de que se haya en un monasterio encontrado la mitad faltante de la poética, destinada a temas que ustedes van a interesar mucho, la comedia, la risa, la ironía, la diversión, etc. ¿No? Eso se ha perdido. Muchas de las, de las obras, por ejemplo, sobre la monarquía de Aristóteles, nos ha quedado una sola frase, que está copiada naturalmente en otras obras. Es decir, muchas obras se han perdido, mucho más que en el caso de Plato. Estimado público, veremos eh, la relación muy compleja, en pocas palabras, entre Platón y Aristóteles. O sea, entre maestro y alumno, que siempre es una relación altamente compleja. A Aristóteles se le atribuye, tampoco hay una fuente exacta a la frase, «Soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad» es una atribución, donde se trata de mostrar la vinculación de Aristóteles con la famosa teoría de las ideas. Platón, eso corresponde a un curso de filosofía griega normal que han debido ustedes llevar, Platón es el creador de la famosa teoría de las ideas, de esas ideas siempre iguales a sí mismas, eternas, que no pueden ser vulneradas porque son perfectas, y de los objetos de la Tierra que son simples copias, imitaciones de las ideas celestiales. Esa teoría, estimado público, que es hasta hoy extremadamente importante, porque es una de las fundamentaciones de los conceptos abstractos, esa idea ha sido refutada por Aristóteles. En varios, en varios de sus escritos, en la Metafísica y en la Política, él menciona explícitamente que no puede ser que el mundo real sea una mera copia del mundo ideal, con argumentos además muy buenos. Si existieran, estimado público, esas ideas perfectas de las cuales lo concreto es solamente una mala derivación, tendrían que existir también esas ideas perfectas sobre lo malo, lo perverso, lo injusto, etc. Y eso Platón no consideró, que también lo malo, lo injusto, lo feo, tendría ideas perfectas de las cuales lo feo concreto de la vida cotidiana serían las copias. Aristóteles también mostró, sobre todo en la metafísica, que esta idea, que esta concepción platónica significaría una duplicación infinita de las ideas. Porque nosotros tendríamos la idea perfecta, la idea semi-perfecta y muchas otras en una gradación infinita hasta llegar naturalmente a, las, a los objetos concretos, una duplicación infinita. Es decir, por varias razones, generalmente de orden práctico, Aristóteles no cree en la, en la teoría platónica. Tampoco rechaza, no se va al otro extremo. ...no rechaza de ninguna manera la existencia de conceptos abstractos... ...solamente no les atribuye esa dignidad ontológica superior... ...que les atribuía el divino Platón. Por lo tanto, estamos, como lo ha dicho Bertrand Russell, ...quien sigo en este curso, quien ha dicho que, por ejemplo... ...la metafísica del libro de Aristóteles... ...es en parte la herencia platónica pero pasada, traspasada, por el sentido común, o sea, por una cierta dosis de realismo. Si ustedes ven la eh, representación iconográfica más conocida de Platón y Aristóteles, que es un famoso fresco que está en el Vaticano, en las estancias limitadas por Rafael, que se llama La Escuela de Atenas, en el centro, estimado público, de este, de este fresco, que es bastante grande, está, están Platón y Aristóteles. Y es un fresco que realmente tiene un valor explicativo, pedagógico. Platón señala con el dedo y con un gesto imperioso, señala arriba el mundo de las ideas, esa esfera celestial de lo perfecto. Y en cambio, a su lado... Aristóteles en forma mucho más serena y con un gesto que le dice Maestro, no exagere usted y con la mano abierta parece señalar la tierra o sea, los fenómenos reales como diciendo Maestro, no exagere usted consideraremos también la dignidad ontológica que le corresponde a los fenómenos terrestres a lo pedestre, en una palabra que tiene, según Aristóteles, una actividad propia. Es por eso que de aquí se deriva, estimado público, uno de los aspectos metodológicos más interesantes. Aristóteles se dedicó una gran parte de su vida a acumular testimonios, datos, conocimientos, empírico, documental. Generalmente no es él el que ha hecho esta colección de datos empíricos, sino sus alumnos. Pero esto ha sido pagado de alguna manera. O sea, eran chicos que, por ejemplo, juntaron las constituciones de todos los estados griegos a lo largo del Mediterráneo. Eran constituciones no escritas, como la gran mayoría de todo de la antigüedad, que eran cosas orales. La, perdón, Aristóteles ha sido el que tenía la idea de fijarlas por escrito y por ello sabemos hoy cómo eran las constituciones, por ejemplo, de Esparta o de cualquier otro de los grandes estados griegos Los conocemos por esa notable compilación que ordenó Aristóteles en el liceo lo mismo con plantas, con animales es enorme lo que ha realizado el estimado público en el campo de la zoología y de la botánica que eran sus dos cosas preferidas o sea una enorme cantidad de datos es el primero que se le ocurrió una clasificación por ejemplo de las plantas por afinidades y disparidades que es hasta hoy el principio con el cual se clasifican a los seres vivientes por ejemplo nosotros, con perdón de ustedes estamos obviamente por afinidad mucho más cerca de los monos que de los moluscos. ¿no es cierto entonces se supone que hay una vinculación mucho más estrecha entre nosotros y los monos sobre todo los chimpancés y los orangutanes y en cambio con los moluscos o con las amebas tenemos obviamente una vinculación pero es mucho más lejana y mucho más mediada por otra serie de razas, géneros, etcétera de seres vivientes eso seguramente ha estado como idea general, seguramente era una cosa de conocimiento común. Pero Aristóteles es el primero que lo puso por escrito y que se dedicó a sistematizar, clasificar, etcétera, a todos los seres vivientes, plantas, animales, minerales, etcétera. Una labor realmente muy interesante que realizó. Y esta labor, estimado público, esta labor de eh, clasificar fenómenos, es naturalmente una, una labor muy distinta a estudiar ideas perfectas, ¿no es cierto? Si alguien se dedica, estimado público, a conseguir datos sobre plantas, animales, y les da una importancia, o sea, les atribuye una notable importancia a cada uno de los géneros, subgéneros, especies y demás, es naturalmente una visión muy, muy diferente a creer que existe una idea perfecta perfecta de la cual todo el resto sería copias, imitaciones, derivaciones. Como ven ustedes, Aristóteles realmente es, es un espíritu relativamente original para su época. Es también muy original, y aquí quiero detenerme unos pocos minutos, el tratamiento que él ha hecho de Dios. Porque esto es algo que va a influir poderosamente sobre la filosofía posterior, sobre todo en la Edad Media. A propósito, estimado público, Aristóteles hasta la Edad Media era considerado como el filósofo por excelencia, el, el pensador por antonomasio, o sea, el gran pensador que tenía que estar en cualquier reflexión. Era, Santo Tomás lo nombra, el filósofo como si fuese evidentemente el filósofo por excelencia. Era una personalidad realmente asombrosa de una influencia extraordinaria hasta hace pocos siglos. Y todavía hoy, todavía hoy, Aristóteles sigue siendo objeto de estudios. Por ejemplo, aquí tenemos a Mauricio Montalegre y su sociedad científica que va a publicar un libro en homenaje a los 2.400 años del nacimiento de Aristóteles. Libro que yo, obviamente, aconsejo que ustedes adquieran y lean, para que vean que todavía Aristóteles preocupa hoy en el ámbito boliviano. O sea, no es un pensador que haya pasado completamente desapercibido pese a los 2.400 años que nos separan de él. Por eso es que tenemos que dedicarle esta... Totalmente a este gran pensador Quiero mencionar el caso de Dios Como figura del pensamiento aristotélico, Estimado en público Para que vean ustedes Qué es en el fondo lo que diferencia A la filosofía occidental Original en la griega De otros tipos de hacer filosofía en el mundo Por ejemplo de la andina Aristóteles se imaginó, estimado público, que tenía que haber una especie de movedor inmóvil, de motor inmóvil, absolutamente sí. abstracta. Esa idea está obviamente contrapuesta a la idea cristiana de un Dios personal que se preocupa por nosotros, por ejemplo, cuando nosotros pecamos. Dios ensombrece su rostro. Pensamos que él tiene un rostro en las innumerables representaciones iconográficas por ejemplo de Miguel Ángel en la creación de Adán aparece el rostro de Dios Padre y ese rostro se ensombrece cuando nosotros cometemos pecados claro que ante pecados menores como los pecados de la carne seguramente es más bien una sorpresa irónica la que tiene Dios cuando se da cuenta que nosotros hemos caído en manos de esas hermosas tentaciones, sin gran importancia para el resto de la vida comunitaria. Pero seguramente se ensombrece el rostro de Dios cuando escucha lo que ha pasado con los campos de concentración o con algunos problemas de ese tipo. Y también se alegra seguramente cuando nosotros hacemos buenas acciones. Ese Dios personal con rostro, con una especie de sentimiento, por lo menos con la posibilidad de compartir sentimientos humanos, ese dios no entra en las consideraciones de Aristóteles, es un dios estrictamente abstracto, es el dios simplemente que ha dado el primer impulso necesario para la creación del universo, el motor inmóvil que luego queda, inmóvil que no participa, nos deja obviamente en libertad, es el Dios que no participa luego en los asuntos humanos. Pero la idea, ese Dios abstracto e intelectual, es naturalmente una idea muy poco popular, porque a un motor inmóvil no se le pueden ofrecer sacrificios, no se le puede rezar. El ofrecer sacrificios, el rezar, el decir, Dios... Si me concedes esto, por ejemplo, haré lo otro, me sacrificaré, haré tal cosa. Si tú me concedes esto, típico, por ejemplo, de la religión cristiana, por lo menos como era hasta la primera mitad del siglo XX. Todo eso, estimado público, presupone un Dios participante en los asuntos humanos. Y aquí en Aristóteles tenemos un Dios abstracto, que no participa ni se interesa para nada, en los asuntos humanos y por lo tanto es un Dios que no es popular por eso es que nunca ha habido una religión derivada de los principios aristotélicos sobre Dios pero es un Dios importante para pensar cómo puede ser la existencia de Dios justificada racionalmente yo simplemente transmito a ustedes creo yo por lo menos para mí imposible de contestar tiene que haber o no un motor inmóvil. O sea, un primer impulso para que la creación salga de la nada. O es esta la única, el único momento en que Dios participa en la creación. Es un problema que tiene muchísimas derivaciones, muchos componentes. Se lo puede ver desde muy diferentes perspectivas. Solamente yo les menciono que es probablemente la primera vez que en forma sistemática alguien ha pensado a Dios en términos estrictamente racionales, ni milagros ni apariciones ni iluminaciones ni revelaciones nada de eso, o sea muy distinto a los evangelios muy distinto al Corán, etc un Dios pensado solamente como posibilidad racional favor eh, En varios textos de Aristóteles existen traducciones eh, que hablan de Dios y su relación a que se, se, se traduce como Dios un personal. ¿no? También los presocráticos han hecho una crítica a esta homologización de los dioses, en el sentido de que, por ejemplo, el juego de Gnop, no? en el sentido de que les da cualidades altamente humanas a los dioses, un poco vulgarizando el concepto de Dios. ¿no? Por ejemplo, en la Teogonía de Sioda existen ciertos rasgos característicos tienden a cometer ciertas actitudes, un tanto mundanas, propias de los humanos, ¿no? Adulterio, Claro, por ejemplo, también está la castración, varios, varios temas así, ¿no? ¿Ve? Pero no creo que, ¿qué idea de Dios que te maneja Aristóteles aquí, digamos, como eh, estrictamente en el sentido abstracto? Sino, si, no sé si se habla de una pluralidad de Dios también, tanto en el contexto de la mitología griega, ¿no? Tiene una fuerte influencia en relación a la concepción de una deidad, de un principio de, no sé, en relación al orden del universo, y evidentemente eh, nadie es absolutamente original y la idea intelectual que tuvo Aristóteles sobre Dios, estimado público, eh, evidentemente tiene antecedentes, no solamente Genoconte, sino otros pensadores eh, que hoy llamamos presocráticos se han referido, por ejemplo, críticamente acerca de esa concepción antropomórfica diciendo, por ejemplo, si las vacas tuvieran dioses, pintarían a sus dioses bajo la forma de vacas es lo que dice este curioso presocrático y eso es una crítica indirecta a las concepciones de un dios personal de un dios con figura discernible, con representación discernible ...iconográficamente, etcétera... ...o sea, Aristóteles evidentemente... ...tiene detrás de él... ...o antes de él... ...una buena tradición de haber pensado esos problemas... Y ...en eso tiene usted totalmente razón... ...no es de ninguna manera algo muy original... ...pero él era un sistematizador... ...o sea, esas ideas vagas que existían... ...no podemos considerar a los dioses... Bajo esas figuras ridículas que nos enseña Hesiodo y los otros literatos griegos, tiene que haber algo más abstracto. Él es el primero en haber sistematizado hasta el fondo y haber creado esa figura altamente intelectual y muy incómoda para los creyentes del motor inmóvil. Como es inmóvil el motor Dios, no podemos dirigirnos a él. Él no es pasible, pasible, de ser influido por nosotros. Todas las religiones, sin excepción alguna, estimado público, tienen algunas, algunos elementos comunes, los sacrificios y las oraciones, que son intentos de influir sobre los dioses. Nosotros quemamos, por ejemplo... Nuestra mejor vaca, no la consumimos Sino que lo mejor que tenemos, nuestro, Dios más, Dios, perdón, nuestro don más preciado Una hermosa vaca, un hermoso cordero, lo quemamos en honor de Dios Y entonces obviamente tratamos de influir Le pedimos lluvia, le pedimos victoria en la próxima guerra En fin, todas las cosas imaginables, o le pedimos cosas muy personales Dios, ayúdame, quiero conquistar a esta chica, etc. Haré cualquier sacrificio que tú me pidas. ¿No? Eso es lo más usual en todas las culturas. Aquí, estimado público, hay alguien que se preocupa por Dios, pero por un Dios extraordinariamente abstracto, que no puede ser influido, que por lo tanto no tiene Dios, eh, perdón, no tiene templos, no tiene altares. O sea, no hay posibilidad de influir humanamente sobre él porque él no nos escucha, es el motor inmóvil. Entonces, esta concepción es obviamente impopular al extremo en ámbitos profundamente religiosos. La concepción aristotélica de Dios, estimado público, nunca ha sido bien vista. ...en los ámbitos religiosos... ...y es por eso que Santo Tomás... ...construye su gigantesca filosofía... ...basado... ...en gran parte en Aristóteles... ...pero no en su concepción de Dios... ...pero es una concepción... ...que él obviamente considera... ...porque es muy interesante... ...y los intentos por ejemplo... ...racionalistas... ...de justificar, un segundo, de justificar a Dios... ...por ejemplo la prueba ontológica ...de la existencia de Dios de alguna manera, estimado público, están influidos, así sea indirectamente, por Aristóteles. Muchísimos pensadores en la Edad Media y posteriores han tratado de justificar la existencia de Dios mediante argumentos racionales, y naturalmente que no han seguido estrictamente las ideas platónicas, pero se han dejado influir por esa idea, hay que justificar a Dios intelectualmente. Sí, bueno, justamente cuando lo ha mencionado Santo Tomás, a mí me parece que en uno de sus cinco argumentos de la existencia de Dios, en el último si no me equivoco, tomaba el argumento del motor inmóvil de Aristóteles, es decir, justificaba la existencia de todo a través de, de un motor que lo podía mover todo, entonces a mí me parece que la influencia de Aristóteles ha estado presente incluso en la concepción sí, sí, sí. de Dios sin duda alguna, pero hay otras pruebas, ¿no? Es decir, hay otros argumentos. Por lo tanto, este argumento aristotélico es, digamos, un último esfuerzo por comprobar que Dios puede ser justificado racionalmente. Pero no hay duda, estimado público, esa idea que no hay en el mundo islámico, la idea de una justificación racional de Dios, esa idea proviene probablemente de Aristóteles e indirectamente de algún presocrata. Por ejemplo, esos que decían, sin negar a los dioses, que decían: si, los, si las vacas tuviesen dios, pintarían vacas como deidades. Si los caballos tendrían dioses, pintarían caballos. Es una crítica indirecta al antropomorfismo, que es muy útil, muy interesante, porque describe que la religión es una creación humana. Es decir, a Genofonte le corresponde. ¿Penófanes? Es genófanes, pero no tiene usted razón. Le corresponde nuestro respeto, porque evidentemente estimó a un público, es una gran idea muy anterior a Aristóteles. Um, ¿Y cuál es la razón de ser, entonces, de estudios? Y además me suena en una primera instancia como una contradicción en sí misma, pero cuando dices motor inmóvil, o tal vez en, en griego o en otro idioma será diferente, motor siempre implica movimiento. Como fuerza motora, como que hay algo que se mueve, ¿cómo puede ser algo motor y al mismo tiempo se inmóvil? Muy interesante, eso que siempre se le ha criticado a Aristóteles. Sí, es una vieja idea. La idea aristotélica es que Dios crea el universo y se retira. Ah, qué útil. ¿Perdón? Qué útil. No, pero es útil. Es lo mismo, estimada, que por ejemplo alguien que tiene en el campo de la filosofía, de la creación artística, una idea genial. Y él mismo ya no la desarrolla, pero sin ese núcleo, sin la semilla de la idea, no hubiera habido la creación artística. ¿Y cómo es el término en griego? No sé, no sé yo. Mira, aquí, aquí los chicos que han estudiado griego deben saber. Eh, una cosa parecida es lo que, eh, en este aspecto, muchos de los teólogos han tomado a Aristóteles como base para sus especulaciones justamente por lo que explicaba el compañero de la posición de Santo Tomás, ¿no? Pero eh, le hacen decir más de lo que realmente decía en su momento oh, sí. Aristóteles. Eso hacemos todos. ¿no? Claro. Aristóteles nunca pensó en una religión cristiana, ah, no. nunca pensó en nada de lo que hoy en día, digamos, se especula. Una cosa, eh, eh, por lo que decía la compañera, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Einstein, se le habla mucho de que es el creador de la bomba atómica, cuando Einstein nunca participó en el grupo que se, le, se denominó Manhattan, que era el grupo secreto que realizó. Ahora, que la semilla y que el aspecto importante que dio sobre, digamos, el aspecto eh, del inicio, del principio que sirve para la bomba atómica, está dada en su fórmula EMC, entonces eh, es importante ver que a veces a los pensadores y demás le atribuyen aspectos que no le competen. ¿no? Sí, evidentemente. Porque, porque eh, eh, sí, evidentemente. para acabar de era un hombre muy pacifista, ¿no? que no le gustaba la guerra. Si escapó de la guerra, peor eh, le hubiese gustado la guerra. Exactamente, aquí hay varias personas, el señor Montalegre. Sí, una interrogante. Bueno, que yo sepa Aristóteles, eh, nunca hace eh, mención de Dios en la política, en la poética. Es decir, no es un pensador, digamos, religioso en esos términos. No, eh, no se refiere a ningún Dios. Eh, Platón es un diablo, pero Aristóteles no. Pero en la metafísica sí hace uso de este término y de esta concepción. Me parece que será una forma artificial para un poco... Pero es interesante que no haga alusión a Dios en sus otras claro. Estos pensadores griegos, Platón y Aristóteles, estimo mucho lo mismo, Sócrates, son interesantes porque disminuyen el ámbito de lo religioso a un mínimo y al mismo tiempo aumentan el ámbito de lo que podríamos llamar lo argumentativo discursivo. Ya la república platónica es así, esa gran eh, utopía, no está concebida en términos que digan Volveremos a la religión de nuestros mayores O debido a la gran revelación del gran profeta Hay que construir la sociedad de tal y tal manera Sino que solamente de acuerdo a argumentos Eso es lo que distingue a la cultura occidental de muchas otras Por ejemplo de la budista, claramente de la hinduista, de la musulmana, etcétera Porque evidentemente son construcciones estrictamente racionales Aristóteles se refiere a Dios que yo sepa sobre todo en ese libro que lo vamos a ver ahora muy rápidamente que se llama La Metafísica, el título de Movis de Aristóteles el título de Móvis. Bueno también, o sea otra vez volviendo a la pregunta de compañera, yo la había entendido he leído una interpretación tal vez, estoy, tal vez no es la mejor pero de Mondolfo el pensamiento antiguo y ahí entendí lo del primer motor como que una lógica que tenía visto de causa y efecto que planteó y él puso de que en algún punto del retroceso de causa y efecto debería haber algo que sea causa y no efecto o sea, no hizo alusión que yo sepa a término dios exactamente ahí pero lo del primer motor eh, no indicaba exactamente un movimiento de que siga pero si sí era una idea lógica de que haya una causa que no tenga efecto. Y ahí es donde ya llegó a esa conclusión, digamos. Y no era para plantearte la idea de Dios, sino para plantear idea de causa y efecto. También, también, es una posible interpretación, claro está. Hay en la filosofía, estimado público, un problema que también tiene que ver con filosofía política, justamente ahí, que es la llamada regresión infinita. Si nosotros, por ejemplo, para un tema actual, las um, políticas públicas con respecto a la mujer Buscamos una causa, la podemos encontrar Podemos decir es la idea que está en el programa de tal partido Pero cuando encontramos esa programática partidaria Vemos que por, probablemente es el efecto, la derivación de concepciones más antiguas Y así podemos seguir hasta el infinito Casi todos los pensadores han sido contrarios a esa regresión infinita y han tratado de poner un fin, o mejor dicho, un comienzo. Y un comienzo, es decir, en el mundo de la nada absoluta, alguien fue solo causa, como dice usted, de lo que vino posteriormente. Tiene que haber algo donde se termine esa regresión infinita entonces la idea de que haya una causa no causada por algo anterior es evidentemente una idea muy filosófica y es una idea que yo sepa me puedo equivocar fácilmente una idea de la filosofía occidental porque los budistas no piensan en ese tipo de reflexión entonces la idea de que hay que encontrar una causa no causada esa idea, estimado público posiblemente es anterior a Aristóteles pero él ha fundamentado brillantemente. Entonces, ¿qué hace Aristóteles en el fondo? Como vemos en, la, en el debate aquí en esta clase, nos ayuda a pensar, lo cual no es poco. Simplemente es un personaje, un gran pensador, con ideas muy ocurrentes, muy originales para su época, muy sistemáticas, que nos colabora a seguir pensando. Y eso no es poca Veremos, creo que alguien más quería... No. Veremos entonces, estimado público, otro elemento importante de la metafísica. Con eso vamos a concluir la parte más abstracta y vamos a pasar después de la pausa a la política. Veremos, estimado público, la clasificación de los saberes que produce Aristóteles en la metafísica y también en otras que todo de la parte Señoras y señores, un minutito de silencio. Reanudaremos la sesión si ustedes lo permiten. La política de Aristóteles es probablemente estimado público el primer tratado sistemático sobre asuntos sociales y políticos en la cultura occidental. La obra llamada La Política es también una compilación de épocas posteriores. No hay ninguna seguridad de que Aristóteles la haya escrito exactamente como la conocemos hoy. Pero de todas maneras se nota una intención unitaria, o sea, un tratamiento sistemático bajo una misma lógica de asuntos políticos. Y este tratamiento, y aquí también se ve en eso una de las gran, uno de los grandes logros de la cultura occidental, es un tratamiento analítico que no recurre ni a los dioses, ni a la revelación divina ni a la tradición ni a ningún tipo de elemento que no sea lógico, discursivo la política para Aristóteles tiene una relación muy estrecha con la ética y este es el punto simplemente principal que yo les puedo mencionar la política es la continuación de la ética. Vamos a ver, estimado público, que después en el Renacimiento con Maquiavelo, justamente se corta radicalmente ese vínculo. Pero este vínculo ha durado más de 1800 años, o sea, desde Aristóteles hasta el Renacimiento, y, era, y es la parte normativa de la política. O sea, la moral, la ética, ...aparece como lo normativo, el sustrato moral de la política. Todas las culturas, creo yo, sin excepción alguna... ...han tenido, estimado público, ideas, concepciones... ...y programas políticos, de eso sin duda alguna. Pero aquí tenemos el primer tratamiento de asuntos público políticos... Haciendo conexiones solamente entre los elementos Que hoy podríamos llamar de reflexión analítica Sobre los distintos elementos Por lo tanto, estimado público Tenemos una obra que seguramente es muy original Es decir, hoy en día nos parece todo Además el carácter muy desordenado de la obra Nos parece seguramente algo muy aburrido y tedioso pero en su momento ha sido un avance notable en el tratamiento de asuntos público-políticos. Ese punto de la originalidad es lo que nosotros no tenemos que olvidar arrogantemente, porque evidentemente, estimado público, alguien, Aristóteles, ha sido el que ha originado estudios que hoy llamaríamos sociológicos, politológicos, de filosofía política, etcétera, donde combina la parte empírico documental con la parte reflexivo lógica y eso es un gran avance en lo que hoy, <coughs> perdón, en lo que hoy llamaríamos ciencias sociales. Doctor, ¿qué puedo diferenciar o cómo puedo diferenciar la filosofía política de la ciencia política y de la teoría política? ¿Cómo se yo le diría, es mi opinión muy personal Que no hay una, una clara diferenciación Son límites muy, muy difusos En realidad son especialidades que tocan un poquito más O que enfatizan algo más un aspecto que otro Pero no hay ninguna diferencia sustancial O sea, de contenido entre filosofía política Ciencia política y cuestiones similares yo diría, por ejemplo, que la ciencia política acopia mucho más datos empíricos, se preocupa mucho más por cuestiones concretas. Y como su mismo nombre lo dice, la filosofía se preocupa más por temas generales, abstractos, pero en el contenido, o sea, en el fondo fondo de la cuestión, yo pensaría pudiendo equivocarme fácilmente que no hay así una diferencia tajante entre ambas. Quiero nombrarme a mí mismo como ejemplo Cuando yo estudié ciencias políticas y filosofía En una universidad alemana En la Universidad Libre de Berlín Las dos disciplinas pertenecían a la misma facultad A la facultad de filosofía Y los profesores eran en realidad los mismos O sea, simplemente unos atacaban problemas más concretos Otros más abstractos Pero en líneas generales los profesores eran los mismos, o sea, no había una diferencia tajante, lo que sí había la única diferencia que los politólogos nos dedicábamos, yo estudié primero ciencias políticas, un poco más a cuestiones concretas que rara vez entran a temas eh, filosóficos, por ejemplo, cuestiones de política internacional, grandes <coughs> alianzas, historia de las alianzas político-militares, en fin, esas cosas eran muy concretas que rara vez entran al campo de los filósofos, pero en general no habían grandes diferencias entre ambas disciplinas, pudiendo equivocarme muy fácilmente. Lo digo esto no por coquetería literaria, sino porque ambas disciplinas se han especializado enormemente en los últimos 100 años. Si ustedes ven simplemente la literatura que hay sobre filosofía política en los últimos 100 años, son más de 10.000 volúmenes y seguramente más de 50.000 artículos eruditos y otro tanto para la ciencia política. O sea, se han ido especializando. Pero el núcleo profundo, creo yo, pudiendo que es más o menos el mismo. Eh, veremos sobre todo dos aspectos importantes de esta obra, eh, estimado público, que entre otras cosas, entre otras cosas y al comienzo, y eso honra a Aristóteles, contiene una recapitulación y una crítica de la utopía platónica. Aquí vemos cómo se hace ciencia en Occidente, sin decir que es mejor ni peor que otras culturas. Primero hay que estudiar, eso lo dice en la metafísica, lo que ya se ha hecho. Entonces él estudia a su maestro, a su maestro Platón, y sobre todo a la utopía platónica. Y él construye en parte sus propias ideas, Aristóteles, ganadas de la crítica a Platón. El punto más importante, estimar, los dos puntos más importantes son los siguientes. Él dice. No se puede, como lo hace Platón, construir un paralelismo entre la familia y la sociedad. Por lo tanto, no puede existir un paralelismo que derive conocimientos, reglas, soluciones para la política derivados del estudio de la familia. Aristóteles dice la familia es una constelación obligatoria. Y además construida entre desiguales, sobre todo padres e hijos. En cambio, el Estado es una construcción voluntaria, no puede retirarse, puede irse a otro país, puede comenzar la vida en otras sociedades, etc. Y es una cuestión regulada en la Asamblea Popular por las decisiones que se tomen democráticamente. En la familia, dice Aristóteles, no hay y no pueden haber decisiones tomadas democráticamente, porque, por ejemplo, los niños pequeños no tienen los conocimientos adecuados para expresarse, ni para opinar, ni para juzgar asuntos, asuntos que simplemente exceden sus modestos y pequeños conocimientos. Entonces, él dice, no puede haber, como hace Platón, un paralelismo entre familia y sociedad. La sociedad, del Estado, dice Aristóteles, tiene como órgano central la Asamblea Popular, donde se decide por votación y, por, y después de haber debatido racionalmente un tema. En la familia no existe esa posibilidad porque es una sociedad obligada. En esa época también a las mujeres las obligaban a casarse. No se preguntaba, ¿quieres casarte o no? Sino que muy sabiamente, lo reitero sin ironía, muy sabiamente los padres decidían con quién tenía que casarse, el hijo o la hija. Y generalmente estas uniones no eran, y esto quisiera recalcar a ustedes, simplemente para que piensen críticamente, no eran tan infelices como uno se imagina de afuera. Porque hoy en día las elecciones voluntarias son tan malas o tan buenas como las elecciones que han hecho los padres por los hijos simplemente los padres tenían según Aristóteles, esa idea ¿qué es lo que le conviene mejor a mi hijo y a mi hija? y la felicidad no es la atracción física sino es un largo periodo de convivencia entre desiguales entonces ahí yo diría que Aristóteles por lo menos nos pone temas dignos todavía de ser discutidos hoy el otro tema de crítica a su maestro es la idea de que los filósofos tienen que ser reyes, o sea, tienen que ser los gobernantes, los intelectuales como los gobernantes. Y aquí Aristóteles nos dice, para un estadista, para un gobernante, para un rey, que tiene que decidir cotidianamente sobre los asuntos más diversos, le es simplemente inútil el bagaje filosófico él tiene que tener conocimientos prácticos. Los conocimientos filosóficos no están de más, pero normalmente las decisiones que hay que tomar cada día, por ejemplo, se le quita a uno una asignación de dinero, se le da al otro, a una provincia se le aumenta, a la otra se le disminuye, se aumenta o no, o se disminuye una fuerza pública de seguridad. Esas cosas no se pueden decidir a fondo, solamente con ideas generales, sino que hay, hay que conocer la parte concreta, específica. Esa es la función de un político. O sea, el conocimiento específico de una sociedad. Los filósofos, dice Aristóteles, están bien como asesores, como consejeros de reyes y gobernantes. Y los gobernantes hacen bien al escuchar los consejos de los asesores intelectuales. Pero son dos funciones separadas que hay que mantenerlas, además, a distancia. Porque los que solo asesoran no tienen la responsabilidad sobre los hechos. En cambio, los gobernantes sí tienen la responsabilidad, por ejemplo, ante la historia, sobre los hechos. En cambio, los asesores pueden aconsejar o no cualquier cosa, nunca asumen la responsabilidad sobre lo que ha decidido un gobernante Por estas dos razones, ya dice él, no se puede aceptar sin más la uh -huh. utopía platónica. La, uto perdón, la política de Aristóteles, estimado público, es una obra extremadamente interesante, entre otras cosas. Porque ahí aparece la idea cíclica de la historia, la concepción cíclica del desarrollo histórico que luego ha tenido una enorme eh, importancia en la historia de la humanidad y que se contrapone a la idea lineal ascendente del desarrollo histórico. Quiero mostrarles, estimado público, uno de los elementos en que aparece en la política de Aristóteles esta idea del retorno cíclico, o sea, el redondo, como ustedes ven el esquema en la pizarra que no es de Aristóteles, sino es el atribuido a Aristóteles, este esquema que nos muestra el retorno cíclico de regímenes políticos. Los nombres todos son de Aristóteles, también la concatenación que él ha establecido, pero en esta forma esquemática, estimado público, yo lo he tomado también de comentaristas notables como Bertrand Russell. Aristóteles tiene el mérito, estimado público, de haber sido también el primero en clasificar regímenes políticos. Todos estos nombres y las construcciones que están detrás de los nombres ya habían en la época aristotélica y había monarquías, y había democracia, etcétera, etcétera. Él es el primero en que ha encontrado una concatenación lógica entre los diversos regímenes políticos. Y este, este esquema es útil, estimado público, simplemente por, la, por el siguiente hecho. En la parte de arriba están los regímenes que podríamos llamar relativamente aceptables. Y en la parte de abajo están los regímenes degenerados. Ustedes ven, he puesto unas líneas verticales que nos muestran que la tiranía es la forma degenerada de la monarquía. La oligarquía, la forma degenerada de la aristocracia y la oclocracia, el gobierno de las turbas, la forma degenerada de la democracia. En el caso de la democracia he puesto dos o tres nombres porque el propio Aristóteles va variando en sus denominaciones para este régimen que es obviamente el más complejo. La democracia se puede decir muchas cosas, estimado público, como tiene asamblea popular, elecciones procedimientos para la elección de curados y demás cosas, es simplemente desde el punto de vista de la institucionalidad es simplemente un régimen mucho más complejo que los otros, no quiere decir que sea mejor, simplemente que es más complejo y que necesita un esfuerzo explicativo mayor, allá la señora del fondo nos quiere decir sí. algo ah, perdón, perdón, perdón, perdón sí. señora pero en realidad, en realidad creo que Aristóteles tomaba la democracia como la degeneración de la república. ¿verdad? La república. Sí, aquí podemos añadirle algo. Tiene usted razón. Siga, siga, sí. por favor. Bueno, no se lo no quería aclarar porque cuando se ve esta obra, que es bastante compleja en ese sentido, pues creo que Aristóteles tomó en cuenta la república como forma política y la democracia como la cuestión, como la de generación o la variación inclusiva de sí. la república, propiamente. Va variando, va variando. No es uniforme la terminología ya en Aristóteles. Sí, Por eso aquí también he puesto, esto es república. No, no así, sino así. Va variando, estimado P. Eh, eh, Aristóteles, le agradezco por su intervención, estaba ante, un, eh, ante una situación muy interesante, estimado público, es el primero que hace una concatenación lógica entre los diferentes regímenes políticos. Y por lo tanto, él tampoco estaba totalmente seguro de que es así. Este es el ejemplo tomado de las ciudades-estados griegos del siglo IV antes y de Cristo y él mismo se da cuenta que lo que vale para Atenas no vale para los otros estados por ejemplo, nada de esto tiene que ver con Macedonia que es donde Aristóteles trabajó en la corte la tal Pela él trabajó a las órdenes de Filipo el Grande el padre de Alejandro Magno y ahí no había asamblea popular no había elecciones no había nada de esas cosas y sin embargo, él seguramente, por los poquísimos testimonios biográficos que tenemos, nosotros sabemos que Aristóteles se encontró relativamente a gusto en la corte macedónica. Pero Atenas era la ciudad-estado de más importante de Grecia. Y en esa época Atenas estaba constituida democráticamente. Entonces había que... Además, como él vivía en Atenas, Atenas era con toda seguridad la capital cultural de Grecia. Eso sin duda alguna, siglos después, estimó público, siglos después, la gente importante del imperio romano acudía a Atenas como hoy se acude a una universidad. Es decir, grandes pensadores posteriores, Cicerón, Boecio, los grandes romanos, todos ellos han hecho su peregrinación a Atenas para absorber los conocimientos de esa ciudad que vivía en gran parte de Atenas posteriormente vivía de esos muchísimos estudiantes que creían que ahí había una especie de concentración del saber este esquema como les digo es un esquema atribuido a Aristóteles es lo que se puede derivar de sus conocimientos y de lo que él eh, relata en la, en la política. Este esquema, estimado público, como ustedes ven, eh, lamentablemente una de las flechas está muy débil, es un esquema circular, o sea, vuelve todo al comienzo. Y si todo vuelve al comienzo, significa que no hay progreso histórico en el sentido que nosotros le otorgamos hoy. O sea, que un régimen esté muy por encima de los otros. Esa idea del progreso histórico, que es el fundamento de la filosofía de la historia, es una idea que vamos a ver tomada del cristianismo. Es una idea, estimado público, que San Agustín y otros pensadores han establecido y que luego Hegel, Marx, tres tendencias muy diferentes entre sí han canonizado y que hoy en día, por lo menos en gran parte de este mundo es la concepción básica y no discutida de filosofía de la historia. Todos ustedes me imagino que comparten esa idea, por ejemplo que nosotros vivimos en una época superior al pasado. ¿No es cierto? Ustedes chicos jóvenes deben creer estos pobres abuelitos como Mancilla En su juventud no han tenido los juguetes nuestros No han tenido celulares, tabletas, nada de eso ¿Cómo se han vivido estos abuelitos, abuelitos? No había discotecas En mi generación nosotros pensábamos ¡Qué barbaridad la vida de nuestros padres! Sin aviones, sin televisión ¡Qué cosa más aburrida de que no Yo les cuento esto porque hoy en día nosotros creemos firmemente También los detractores Del progreso material Creen que vivimos en una época Superior a la inmediatamente Precedente Y que esa época precedente a su vez Era superior a la anterior A la previa Esa idea de que hay Un ascenso progresivo Diferenciable En la historia de la humanidad Es una idea relativamente Reciente en términos históricos no tiene más de 2.000 años, estimado público. En la antigüedad no había esa idea de que había, de que había un progreso permanente en la historia. La cultura andina, lo poco que se puede reconstruir de su filosofía, es una típica como la inmensa mayoría en el mundo de una filosofía cíclica de la historia. O sea, sin un progreso permanente, sino que todos los periodos, tienen sus lados positivos y negativos, y al final lo que sale ¿no? es la repetición eterna de lo mismo, es una teoría también armonicista, que ¿no? al final todo se incluye, se integra en un gran desarrollo circular que significa la, la naturaleza misma. No podemos decir en la naturaleza que ha habido épocas inferiores o superiores, en cambio, esa teoría también fue la teoría aristotélica. O sea, Aristóteles no dijo nunca que la vida en Atenas era culturalmente superior a las épocas anteriores griegas. Lo único que él creía es que los griegos eran superiores a los bárbaros. Eso vamos a ver todavía aquí hacia el final de la sesión, porque es una parte importante de la concepción aristotélica en favor de los griegos y en detrimento de los extranjeros, de los bárbaros. La palabra al principio significaba simplemente el que no es del pueblo, y entre tanto la palabra adquirido bárbaros ha adquirido una connotación completamente negativa, que al comienzo no tenía esa palabra. Y esto se debe, hay que decirlo todo, en parte a Aristóteles. Él ha dicho, estimado público, que los persas y los otros pueblos del oriente, los asirios, babilonios, etc., no practicaban la reflexión filosófica, no analizaban sus asuntos políticos, no ponían en duda sus instituciones públicas. Y por lo tanto, si alguien no pone en duda algo, es porque está esa persona contenta con su destino. Entonces, él decía, los persas, etcétera, los orientales, o sea, los asiáticos, están, merecen el régimen autoritario, totalitario que han tenido bajo el imperio persa porque es lo único que conocen y además estaban contentos. Y al estar contentos no han producido filosofía, que es el descontento, que es la manifestación de un análisis porque algo no nos gusta. Entonces, al no tener filosofía, al estar contentos con su suerte, no han reflexionado sobre los aspectos negativos de su propio orden político. Y por eso les gusta estar bajo regímenes autoritarios. Y si a alguien le gusta estar bajo un régimen autoritario, es una persona que no reflexiona sobre sí misma, y esa persona, esos, ciudadanos, perdón, esos súbditos persas, Luego deben estar, deben estar, tal vez eso ha pasado también a Alejandro como idea, deben estar bajo el dominio griego porque los griegos son los que reflexionan sobre sí mismos en forma crítica. Como los persas no lo hacen, entonces tienen el alma de esclavos y se sienten contentos con esa alma de esclavos. Eso hoy en día... Es simplemente inaceptable, estimado público, si el imperio persa hubiera subsistido, porque dejó de existir totalmente bajo esa condición que tenía hasta el año 330 a.C. Lo que ha habido luego, por ejemplo, la actual República Islámica de Irán, etc., no tiene prácticamente culturalmente ni étnicamente mucho que ver con el antiguo imperio persa. Después de los griegos, vinieron los partos y muchas invasiones. Y seguramente, ni y culturalmente, los actuales persas, los iraníes, son descendientes directos de los antiguos persas. O sea, el imperio se terminó. Y si ha terminado el imperio, es algo similar a lo que ha pasado con mayas, aztecas e incas. O sea, ha habido un corte tan brutal en esas culturas por efecto de una invasión exterior que esas culturas no han podido desarrollarse. Y si hubieran podido desarrollarse, tal vez hubieran desarrollado una conciencia crítica de los mismos, como los griegos. O sea, si los hubieran dejado, tal vez los persas en los siglos posteriores hubieran desarrollado una filosofía crítica igual que griegos, romanos o cualquier otra entonces, el argumento que hoy es el más usual, estimado público, es que esas culturas que han sufrido un corte violento, persas, incas, aztecas, mayas, esas culturas han sido robadas de su posibilidad de desarrollo autónomo, de un autodesarrollo que probablemente hubiera llegado a otras formas de filosofía, obviamente diferentes de las griegas, pero de la misma calidad seguramente que esa obra, que esas obras. Entonces, aquí estamos simplemente en la política ante unas afirmaciones de Aristóteles que hoy nos parecen discriminatorias e inaceptables sobre esos tres grandes grupos, esclavos, mujeres y extranjeros, como si fuese un destino natural, obvio, sobreentendido, sea ¿sí? naturalizado, eh, Aristóteles naturalizó el destino de estos grupos como si hubiese sido el único destino posible de esos tres segmentos humanos. Hoy, a la vista de toda la historia que hay, ya no podemos aceptar esas ideas aristotélicas. Lo que sí es rescatable, permítanme los pocos minutos que faltan para terminar con esto, es naturalmente el análisis que él ha hecho sobre los regímenes políticos como les decía todos estos regímenes se conocían pero Aristóteles los ha puesto en conjunción unos con otros y ha mostrado, estimado público que hay dos grandes impulsos sociales que mueven la historia y eso no es algo despreciable sino que es un razonamiento muy interesante de Aristóteles por ejemplo, estimado público estas flechas azules aquí señalan una dilatación de funciones políticas en favor de grupos sociales cada vez más extensos, o en palabras actuales una democratización. Aristóteles conocía la palabra democracia, pero no democratización. Esto evidentemente es una democratización. En lugar de que el poder esté... Restringido a una sola persona el monarca aquí está restringido a un grupo social aristocracia en griego significa el gobierno de los mejores no significa como hoy pensamos el gobierno de los, los bien nacidos o el gobierno de los blanquitos o algo así sino que en el idioma original griego significa simplemente una meritocracia diríamos hoy con una palabra mezclada de latín y griego una meritocracia o sea, el gobierno de los que conocen mejor el, los problemas públicos. Una dilatación, una ampliación de la aristocracia es la democracia. O sea, el derecho de elegir y ser elegido, por ejemplo, en lugar de que sea solamente un grupo pequeño, se dilata, se extiende a toda la población mayores de edad, varones y no extranjeros. Y entonces tenemos la democracia. A este punto es el que dedica Aristóteles el mayor interés analítico, porque es, en comparación con esto, mucho más complejo. Aquí, estimado público, las dos primeras no hay asambleas populares, no hay elecciones, no hay esos procesos muy complicados, por ejemplo, de juicios públicos, como el que condenó al pobre Sócrates. Se pueden decir muchas cosas negativas de la democracia, pero es un sistema mucho más complejo. Hoy, en términos actuales, podemos decir que la democracia es simplemente una función estatal que está de acuerdo a la complejidad histórica cada vez más grande más intensa que es el desarrollo histórico normal. Pero al mismo tiempo de que hay la dilatación democrática de funciones, Aristóteles ha, ha visto también, estimado público, que hay algo que tiene que ver no con la razón, sino con las pasiones. O sea, este es el campo de la razón, por eso se lo pone arriba en esta atribución, y este es el campo de abajo, que tiene que ver con las pasiones. <coughs> la democracia Puede degenerar en, en, en eh, oclocracia, en demagogia, etcétera, porque las turbas obtienen el poder supremo y lo conducen de manera que hoy llamaríamos populista, o sea, un régimen degenerado. A Atenas, que es el ejemplo aquí más famoso, degeneró después de Plutarco al régimen de Alcibiades, el amante de Sócrates. Y ese régimen populista fue el que inició la desgracia ateniense al provocar él, el régimen ateniense, al provocar la guerra con el pelo con eso, creyendo naturalmente que pueden dominar todo el mundo griego, y al con su derrota terminó con la hegemonía ateniense. Las pasiones, estimado público, que tienen las turbas, son pasiones descontroladas. Siempre hay gente astuta... Un gobierno grupal, oligarquía, un pequeño grupo que se arroga la representación de las masas, siempre en O sea, dentro de las masas siempre nace un grupo que las dirige. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo en los regímenes populistas de Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde una clique, o sea, una élite, una oligarquía, habla a nombre de los representados. Y en esas oligarquías, dice Aristóteles, siempre hay uno que es más astuto que los otros, más ágil o más audaz. Y ese establece el gobierno de una sola persona, o sea, una tiranía, una dictadura, también podríamos decir hoy. El término tiranía en la antigua Grecia no, estaba tan, no era tan peyorativo como es hoy. Y esas, esos tiranos, según Aristóteles, el ejemplo más claro, son los de Siracusa los que trataron de ayudar a Platón, esos tiranos tienen naturalmente su corazoncito. No quieren que el gobierno salga de la sangre de ellos. Entonces, ¿el tirano qué quiere? Cuando nota que está envejeciendo, él quiere que sus hijos y nietos gobiernen para siempre. Entonces, del tirano popular que ha surgido aquí... El tirano trata de convertirse en una dinastía, y al convertirse en una dinastía, retorna a la monarquía y se cierra el ciclo. Como ven ustedes, un segundito, estimado público, esta explicación tiene su lógica. Nos puede parecer, evidentemente, que no tiene nada que ver con términos actuales, lo cual también es verdad, pero nos obliga a pensar, estimado público. ...sobre todo tres elementos... ...nos obliga a pensar... ...que una democracia... ...por más perfecta que sea... ...puede degenerar... ...en sistemas demagógicos... ...la segunda reflexión que podemos hacer... ...es que también los sistemas... ...populares... ...construyen jerarquías internas... ...o sea los que hablan de... ...igualitarismo... ...que es una de las bases de la democracia... ...construyen... ...en el fondo jerarquías severas con ellos mismos, con los jefes, con miembros de esa élite. Y el tercer elemento, estimado público, es que lamentablemente las pasiones, la parte de abajo, siempre puede ser más fuerte que las relaciones basadas en la razón. Esas tres cosas, la, la posibilidad de que la democracia de la posibilidad de la construcción de jerarquías en medio del igualitarismo y el dominio de las pasiones, son tres elementos que merecen ser estudiados y que Aristóteles ha tenido, creo yo, el, el talento de sistematizarlo en su hombre. Aquí el señor del fondo quería decir. Bueno, insisto en el concepto que nosotros... porque ya su misma teoría desde la concepción del ciudadano, del individuo, ya no había una igualdad, entonces no podían ser todos iguales y todos pertenecer a un grupo en el cual no puede el pueblo podía para el pueblo, ¿no? y en ese sentido creo que Aristóteles compartía más la idea de aristocracia, está de acuerdo en eso, aunque era casi imposible. También, ¿no? Hay algo de eso, ¿No? usted tiene razón. Ya en la política se menciona, estimado público, la posibilidad de que el régimen ideal sería la combinación de los tres elementos, digamos, puros de los regímenes políticos. O sea, un régimen donde haya un ejecutivo eficiente, concentrado en una sola persona, asesorado por una meritocracia, o sea, por una aristocracia, pero que tenga también lugar para la participación popular, porque ya no se puede, según Aristóteles, en el transcurso histórico, no se puede negar ese elemento de la participación popular. Aristóteles, Polibio y Cicerón, los tres, son aquellos que han pretendido el establecimiento de lo relativamente ideal que sería el régimen mixto. Vamos a ver, estimado público, que muy posteriormente se ha creído, por ejemplo, que el régimen británico, ¿no? como ustedes saben, los iniciadores de la democracia en el mundo occidental, que el régimen británico vendría a ser una especie de régimen aristotélico ideal porque el régimen británico es una oficialmente una monarquía tiene todavía una cámara alta que es una meritocracia no es una cámara alta elegida y al mismo tiempo tiene una cámara baja que es la representación de los intereses democráticos. Entonces evidentemente Aristóteles no era un amante de la democracia además una persona que muestra las posibilidades de degeneración, ya automáticamente tiene una relación distanciada. Eso es lo bueno, pero que él, como es un espíritu relativamente científico, diríamos hoy usando esa palabra, él tiene una relación distanciada, como un tipo que analiza los regímenes políticos sin necesariamente apoyar abiertamente a uno de ellos. Ese es también uno de los aspectos...